Bueno, un saludo para todos, estamos aquí en Fenascol y tenemos una invitada que viene de Medellín. Primero, ella se va a presentar, va a ser su seña y su nombre y algo sobre ella. Eh, bueno, muy, mucho gusto, mi nombre es Gina y mi seña con la que me identifico dentro de la comunidad sorda es esta. Perfecto, quisiera que nos cuentes... ¿En qué trabajas y cuál es el propósito de tu visita acá a FENASCOL? Bueno, venimos eh, de la Universidad de Antioquia, somos eh, de la Facultad de Educación y venimos eh, dos docentes, la profesora Clara Inés Montoya eh, y quien les habla, la profesora Gina Moreno. Venimos con un grupo de estudiantes eh, que estamos eh, trabajando justamente en este semestre por todo lo que tiene que ver con la educación eh, de la población sorda. Hay unos cursos que el programa de educación especial eh, tiene especialmente para lo, todo lo que tiene que ver con la práctica en docencia y discapacidad auditiva. Pero también estamos articulados a un curso muy bello que también tiene la facultad, que es, un curso de, de, es una lectiva de educación, comunidad y lengua, en donde también tenemos unos estudiantes que están articulados a esos espacios donde nos encontramos para hacer prácticas. Eh, y ahí, algo de, eh, desde otras licenciaturas, entonces estamos educación especial, pero también hemos tenido esa articulación con otras licenciaturas que también vienen aportando a todo este tema de educación inclusiva y la enseñanza y el aprendizaje específicamente en lo que tiene que ver con eh, enseñar desde la primera lengua de los sordos, que es como la defensa eh, que hacemos pues como principalmente. Entonces, eh, el objetivo de esta visita es poder eh, apreciar de cerca, porque eh, hemos apreciado desde la distancia, hemos apreciado lo que hacen las entidades nacionales eh, y que están todo el tiempo eh, movilizando a nivel nacional, a nivel del país, y que justamente están ubicadas en la capital del país. Entonces nosotros desde Medellín, por supuesto, necesitábamos definitivamente sentir de cerca que era todo esto que conversábamos en la academia, pero que eh, no solamente lo podíamos dejar allá, en el aula, en los escenarios de práctica, con los estudiantes oyentes, porque no son estudiantes sordos, a pesar de que ya en la universidad nos sentimos muy contentos de que tenemos eh, por fin estudiantes sordos, usuarios de la lengua de señas en nuestra universidad, pero hoy venimos estudiantes oyentes. Eh, entonces, todo eso que se habla en la academia no puede quedarse ahí. Necesita y requiere estar de cerca, sintiendo, tocando, apreciando muy de frente eh, lo que sucede realmente que desde acá desde la capital y que, y que impulsa para los demás lugares eh, de, pues de nuestra Colombia. ¡Wow! ¡Qué interesante ese pensamiento! Estar pendientes como maestros y conocer a las personas sordas, la verdad los felicito. Y se vienen hasta Bogotá, ocho horas de viaje. Es un esfuerzo que también celebramos. Y quiero hacerte otra pregunta. Estando acá en Fenascol, conociendo lo que llevas, ¿cómo te has sentido? Yo creo que el, el solo gesto no necesita palabras, pero eh, nos sentimos realmente supremamente emotivos. Eh, es como cuando un niño quiere comerse un dulce y, y lo anhela, y se lo come y siente que es le genera demasiado placer podérselo comer. Entonces, es como... De hecho, mis palabras, <ríe> eh, eh, eh, incluso mi, mis palabras en este momento, como que... Eh, el tono como que se mueve un poco porque, porque realmente es muy emotivo, ¿cierto? El, el llegar... Eh, ah, bueno, hay, hay algo importante y es que todo esto nos ha apoyado la universidad, ¿cierto? Eh, entonces, bajarnos del bus, entrar, eh, ver que eh, ahí está <ríe> eh, eh, FENASCOL que lo hemos visto desde la virtualidad y, y listo ya luego eh, poder tener ese recibimiento, sentarnos, eh, a pesar de que todo el tiempo estemos interactuando también con la comunidad sorda, pero ver todas esas explicaciones tan bonitas, eh, frente a la gramática, pero también frente a la sociedad, lo que, lo que hay afuera, pero lo que hay de adentro también, y que viene de hace muchos años, y que todavía estamos tratando de que, de que eso se continúe transformando. Escucharlo aquí, de las personas que lo viven, que están ahí trabajando, le están apostando, no desfallecen, eh, hay momentos muy difíciles, pero a pesar de todo eso, se sigue y se sigue y se sigue. Eh, la sociedad no es tan fácil, porque si la sociedad no es fácil ni para los niños, ni para el joven, ni para el adulto, ni para el animal que está en la calle, ni para el habitante de calle, o sea, tantos asuntos. Ahora para la comunidad sorda, que hasta hace muy poco tiene un reconocimiento en Colombia de la lengua de señas, todavía nuestros sordos adultos están acá, o sea, están vivos y ellos nos cuentan sus historias. Entonces, o sea, tenemos sordos de 60, de 70, que todavía viven esa historia de la exclusión. Entonces, estar acá y poder apreciar, ¿cierto?, de cerca todo eso que sucede para nosotros es demasiado. O sea, en este momento es como si nos hubiéramos comido el dulce completo, realmente. Primero agradecerles también su esfuerzo, su visita, poder estar aquí para nosotros. FENASCOL siempre está con las puertas abiertas para que conozcan también todo lo que se hace de incidencia y demás, todo lo que hace FENASCOL. Y claro que sí, están cordialmente invitados y muchas gracias por estar aquí.